Hola, en este video te daré algunas pistas para identificar si dominas estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Has escuchado alguna vez que no es lo mismo enseñar en ciencias sociales que en ingeniería cuando se aborda el concepto de sistema? ¿Te han dicho que existen investigaciones acerca de la didáctica de las disciplinas que demuestran que las estrategias de enseñanza deben ser diferentes en cada una? Hay muchos métodos pedagógicos y el que usas depende siempre de los objetivos del programa, del saber que quieres trabajar, de las competencias, actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades que debes fortalecer y el número de estudiantes que participa en cada actividad de formación. Mi recomendación, revisa en las bases de datos con las que cuenta tu institución cuáles son las últimas publicaciones acerca de la didáctica de la disciplina donde eres profe. Entérate de lo que dicen muchos expertos acerca de cuáles son las estrategias de enseñanza, de aprendizaje predominantes en licenciaturas, ingeniería, derecho, medicina o la propia disciplina del programa donde estás. Seguramente encontrarás algo llamativo que te gustaría usar en clase. Gracias por estar en Aulas de Calidad, profe, porque tú tienes mucho por decir.